para que todos los pescadores deportivos puedan acceder. Así que usted sabe.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 Estas imágenes son de archivo, pero nos comenta Sergio de la empresa Santo Campesca que hay muy buen pique de altura eh, buscando estos salmones de gran porte. Así que aprovecha estas vacaciones de invierno, si te vas a la feliz, hacete una pesquita embarcada que seguro que te va a dar muy buenos resultados.